vale 600 pesos por mes o me ah. lo compartí pagaba el Star Plus que tenemos un montón de series también está bueno ah sí me lo recomendó mi psicólogo y después me, los, me dijo no la veas porque cuando arranca la cuarta temporada sí mira te hablo y ya se me viene el. es fuertísima ah sí Uh, es hermoso bueno no, no sé cómo me insistió mi sobrina cuando es que, quieras eh, Mar, por vos, favor quieres ver lo mejor de interrumpir vida? dar permiso Ahí vamos voy a dejarte muchas gracias a ver señorita de qué se trata uh. quieres leérselo? ¿Lo leo yo? No, lo leí Marisol. Ah, perfecto. Por medio de la presente, declaro bajo juramento y firmo de conformidad protagonizar un ejercicio de choque consciente y permito la emisión del programa de esta serie de entrevistas. Libero de toda responsabilidad a la señora Silvia Freire y a la producción sobre los resultados y o consecuencias de este ejercicio. Ah, el miércoles. Y bueno. ¿Me vas a sintetizar Ponele. bien, caballero, muchísimas gracias, gracias por haber venido, gracias por estar acá, gracias por favor. por la confianza. Me da miedo, eh, porque... sí, da, pero no sé da, nada da, y claro. para eso apenas arreglo. Da, da como una cosita, sí, sí, sí, porque aparte todo si viene así como... A mí me dejaron este sobre para vos, ya el color negro, a pesar de que es el que elegimos, un sobre negro también. No nos pusimos ¿Viste? de acuerdo. ¿Viste? Y estamos los dos de negro. Y el rojo, el algodón rojo es... me gusta. ¿Te gusta? Después te lo llevas, si querés. <risa> A ah, ver, che, ¿qué es eso? ¿Qué Llegó el día, tu último día, hoy paso a buscarte, la muerte. ¡Ah, la mierda! Oh, oh. Wow. Vos ¿Pues sabes qué? Hoy tuve un pensamiento de la muerte. ¿Ah, sí? Te juro. ¿Qué pensaste? No, no, pensaba... Hoy de mi perro, Ramón, y, y pensaba... Le, le hice un videito y el videito habla de, de si él se va, que cuando nos encontremos después, y pensaba en eso, ¿no? En, en, en la muerte, en cómo será el día, si me moriré yo primero, ¿qué, quién lo cuida a él, porque mi, mi máximo miedo a la muerte es quién me va a cuidar a Ramón. Eh, no tengo miedo porque me pase algo, sino que Ramón es lo único que me da miedo porque lo veo como que él depende de mí 100%. Claro. ¿Vos mm. sabés que eso le pasa mucho a las personas que son padres de chicos especiales? Mm. Tuvimos la visita de Julio Bárbaro que hablaba justamente de él tiene un hijo Ramón. Ajá. Entonces este, yo le preguntaba eh, cuál era el mensaje que le daba a su hijo y, y, y qué puede pedir, qué puede pretender un chico que mucho lo no entiende. Entonces Julio dijo, eh, yo te dejé arreglado el cuatriciclo. Eh, la idea de que lo que más te importa a vos está arreglado, ¿no? Entonces te pasa eso, eh, decirle a tu perro, mira, te, te elegí una familia divina para que vos es te Es Que querés. ese es mi miedo, que no claro. sé, no, sé, sí. no sabría Eso es el amor. Nadie lo cuida como uno, claro. nadie lo va a cuidar como yo, pienso, porque pero para mí también es un poco de omnipotencia. Es como no, de creerme no, que yo soy el único que lo puede no, cuidar. Con... Porque uno le está dando todo, sí. y no sabe si hay otro que pueda darle todo o quiera darle todo, vos sí, le sí, estás sí, dando sí. todo. Entonces. Vamos a hacer de cuenta que él entiende, porque el videito que me pasaste, los ojitos que tiene. Bueno, en esa cámara te está mirando tu, tu perrito. Ramoncito. Ramoncito, a esa cámara, ¿qué le dirías a Ramoncito? Nada, se lo digo siempre, que lo amo, le doy besos. Último lo día, último día. Último... último día. Chao, Ramoncito. No, no. Eh, que lo voy a extrañar, pero. Muchísimo y que nada. No, no, no, no, le puedo, no, no lo puedo imaginar, porque me imagino. El día de mi muerte sí, porque bueno, que se puede quedar con ahí, pero el día que él me falte. Eso no, no quiero ¿Y a nada. él entonces qué le decís? ¿Que se va a divertir? ¿Que tiene la familia? ¿Cuál es el mensaje que le das? ¿A ver? Quiero saber eh, si es un mensaje optimista, es un Que no mensaje me extrañe, de... que no me extrañe mucho y que pronto lo vamos a volver a ver. Bueno, a veces eso hace la diferencia, porque por ejemplo hay gente que dice, extrañame, ¿me vas a extrañar? Hay gente que quiere ser extrañada, que quiere ser recordada, que quiere que llores. ¿Entendés? Sí. Y, y este tipo de amor que recién te mencionaba y te resaltaba y te subrayaba, y es para destacar, es, no, no sufras por mí. Claro. No olvidame, ojalá me olvides rápidamente. Sí, sí, sí, sí. Ojalá te olvides. Y que reciba mucho amor. Sí. Claro. ¿Qué duro que es que te sí, imaginaste duro, el día del amor? Es duro, es duro. Y es hoy. Imagínate que sea hoy, así que decirle a la Yoli ahí en esa cámara. A mi mamá, Yoli, mi mamá de crianza. Eh, que gracias por, por haberme. ...por haberme cuidado, por haberme criado como me crió... Eh, eso, eh, muchas gracias. Okay. Eso. ok, Bien, ¿y a Tata? La tata, tata... La Tata es cuando mi mamá de, de la panza, mi mamá eh, biológica, murió, que yo tenía un año... Antes, ella me, mi mamá me había llevado a la casa de la Tata a que me cuide... Eh, ...mientras ella trabajaba y después cuando enfermó me quedaba ahí... Y me criaron como un hijo más de su familia. Esas ya tenían dos chicos, un nene de 10 años y un nene de 12. Y yo fui el, el tercero. Y hoy en día, 39 años después, sigo yendo a la casa a comer los domingos cuando voy a Villa María. Con toda la familia. Soy el padrino de, de la primera hijita de, de, de Martín, que es como mi hermano, uno de los hijos de ella. Bueno, pero no vas más. Así que avisar a la tata que no, no va más. También. Que gracias por haberme... Eh, hecho sentir uno más de la familia, por haber, por haber sido mi mamá eh, cuando la mía se fue. Ok, y no vas más y te morís y te va a extrañar. Sí, pero me va a extrañar, pero ella ya tiene sus, sus nietitos, que tiene un montón, eh, no va a tener tiempo de extrañarme. ¿No? <risa> me, va a recordar, me va a recordar porque tiene portarretratos míos en toda la casa, fotos mías en, en toda la casa, y me va a recordar con alegría, como cuando me vine a Buenos Aires, que ella está en misa María y... Y siempre me, me recuerda, me escribe mensajitos, nada, tenemos una relación así que aunque a veces pasan 3-4 meses que no voy, cuando voy, eh, nada, estamos juntos. Okay. ¿Y de todas esas otras madres que tenés, que tenés un montón de mamás vos? Tengo a Lili, que es la, era la directora del jardín eh, de infantes donde yo iba, que es al lado de mi casa, era casa de por medio, cuando era chiquito mi papá era camionero iba a veces 15 días en el camión y yo quedaba al cuidado de mi hermana de 15 años y mi hermano de 12 años y ellos iban a la escuela contra turno a veces me cuidaba uno a veces entonces la directora del jardín para no dejarme solo me, me hacía ir doble turno al jardín yo iba a la mañana de 8 a 13 a mi turno como no había nadie en mi casa yo me quedaba iba al, al, al, al mismo a la misma salita pero a la tarde con otros chicos así que tenía dos compañeros los de la mañana y los de la tarde me llevaba ella me decía portate mal Decí culo, decí culo, o no una mala palabra, entonces la señorita te manda a dirección. Entonces yo decía culo, culo, culo, culo, culo, que mandaban la dirección a calentar el sillón. Así cuenta que vos eras Lili, sí. yo acá, ella me, me sentaba frente de ella, y cuando se, ella me miraba serio, ¿qué hiciste, Hernancito? Y se iba la maestra y me decía, ¿te hago un té de manzanilla? ¡Ay, no! Entonces me hacía un té de manzanilla, me enseñaba a escribir a máquina, yo me ponía a charlar, como ya había ido a mi grado, digamos, a, a, a, mi, a, mi, a mi clase en la mañana, sí. Y a la tarde ella me llevaba ahí para. Y bueno, nada, eh, yo me encantaba charlar con ella, me daba té de manzanilla, después a veces me llevaba a dormir en su casa. Eh, era... Estaba mucho tiempo solito y a veces estaba dentro del jardín o si no estaba en la calle. Y una vez me llevó el circo Rodas, ah. yo vivía al frente de un descampado y ahí iban todos los circos. Y el circo desarmó el campamento y yo estaba jugando en la casilla con, con Bruno, que era el hijo del dueño del circo, y arrancó, yo tenía cuatro años. Y arrancó de campamento y a los 70 kilómetros, más o menos, en Belville, una ciudad que está cerca de Villa María, paran a cargar nafta y se dan cuenta que yo estaba en la casilla con el ile. Así que tienen que desenganchar la camioneta y volver a Villa María a llevarme aquí Y bueno, nada, me dejaron ahí porque no había nadie, me dejaron la puerta de mi casa. Son cosas que muchas me las acuerdo y muchas las deconstruyo porque me las contaron. Claro, que es lo que uno suele hacer. ¿eh? Exacto. Che, menor de ocho hermanos, mensaje a los hermanos, te vas. Chao, no te van a ver más. Uf. Mensaje, ¿no? Pasa que mis hermanos, eh, bueno, los amo, tengo algunas hermanas que son la, con las que hemos unido estoy, eh, que son Silvana, Sandra, Ivana, a las demás las veo menos porque tienen su familia y tenemos poco tiempo de que yo pero tanto Sandra como Silvana vienen a Buenos Aires siempre para mi cumpleaños, se prenden a la joda, tienen 50 años, o sea, 50 y 58, pero se prenden conmigo y... No, que, que, las, que las amo, que gracias por todo, mi hermano también, a todos, pero bueno, ellos ya tienen también. Imagínate, gente, tengo 19 sobrinos, o sea que ellos tienen hijos, nietos, y tengo una hermana, la más grande, Maricel, que es bisabuela, mm. porque su hijo fue abuelo. Así que ya tienen su familia. Yo, mi, mi preocupación no es por ellos. O sea, yo sé que si no estoy, bueno, uno menos que yo. Sí, si sí, son tan numerosos. Claro. Que, te disculpo, queda más decirlo, pero uno no menos. Eso, A los Feyman uno bueno. menos. Bueno, entonces sabes que tienes que hacer este, muchos perros. ¿Para qué? Ah, ah, yo voy tener muchos perros. Y sí, para ellos, entre ellos, para ah, vos, sí, cuanto sí. más no sí, me, me, yo. menos vas a notar la ausencia de uno de ellos según esa teoría que decís, a la que adhiero, por supuesto no que cuanto más personas nos rodean sí. digo que si uno se apega mucho a una ah, sola sí. persona esa sola persona que te falta es todo tu mundo yo ¿no? creo que lo que me pasa a mí con Ramoncito es más o menos lo que le pasaba a mi papá conmigo en el sentido de que mi papá cuando muere mi mamá, yo me quedé solo con él o sea, todos mis hermanos estaban grandes vivían solo dos hermanos a mí me fueron a querer adoptar y a querer comprar tres o cuatro veces porque mi viejo ya tenía 44 años siete hijos trabajaba en el camión no alcanzaba la plata para alimentarlo a todos entonces él me contaba la historia esa cuando me fueron a querer comprar y se la regaba a llorar cada vez que me contaba y bueno él escribió una carta a mi mamá él una vez cuando estaba en el camión una noche le escribió una carta que yo la, la leí la le, la tengo la, la leo siempre en eh, donde le habla de mí, de, de que ella no me pudo dar todo el, el amor que hubiese querido, tanto que soñó contenerme y no me pudo cuidar, criar. Así que la relación que tenía yo con mi viejo, me acuerdo patente que yo estaba durmiendo y él iba a la habitación de noche y me daba un beso. Y eh, descansé, Nancito, me daba un beso en el cachete y me abrazaba, me acariciaba. Siempre me acuerdo de de eso de su ternura y yo hago lo mismo con Ramoncito cuando llego a mi casa y estás durmiendo voy, le doy un besito, todo el acaricio y está siempre conmigo, duerme en la cucha, abajo de mi cama eh, somos somos unidos. Son. Mensaje a los amigos, te vas, ya no te ven más los amigos, ahí en la cama. Los <risas> amigos son, yo creo que ellos son los que más los que más van a sentirlo o a sufrirlo porque somos recontra unidos, tengo un grupo de amigos que somos 11, eh, y con todo es muy loco porque es un grupo de amigos que todos somos recontra unidos nadie habla mal de otro atrás de ¿viste? que siempre hay algo, sí, algo sí. sobre todo son un grupo grande no, es un grupo re lindo de amigos eh, que los quiero muchísimo algunos los, los conozco de antes y se fueron como ensamblando grupos de amigos digo mis, mis amigos mi núcleo, mis, mis amigos con los que estoy todos los días porque después tengo un millón de amigos eh, te voy a algo eh... Vos trabajas en el medio y mirás a la cámara cuando trabajás sí. y desde que estás acá, que yo te pido que mires a la cámara para despedirte de tus amigos, de, de tu familia, de, sí. y no mirás a la cámara. Digo, una cosa es, cualquiera que no está sí. en los medios, que no conoce la cámara, que no, tiene, no se familiariza con eso, no mirás. Digamos que hay algo ahí que se niega a dejar un mensaje. Así que.. Se, se niega a irse. Es que... como que no lo veo pos Lo digo como un acting. Y me siento que estoy actuando porque ah. yo no no, no, no, no, me, no, me imagino un momento de muerte, porque para mí, si bien siempre jode, siempre, no sé, me pasa algo eh, y, y digo, y bueno, no sé. Muy, le digo a los chicos, bueno, si me muero. Mañana, pasado, por favor, pueden ver la Ramón. Si, siempre hago chistes sobre la muerte, pero porque creo que en el fondo no la, no la veo cercana. Bueno, entonces vamos a ayudarnos un poquito al amigo para que se lo crea un poco más. Vamos a ver si podemos hacer esto un poquito más real. Vamos a un corte y enseguida volvemos. ¿Podés repetir la última parte? ¿Yo? Sí, por favor, Verne. Silvia. Bueno, entonces, ya que te parece que es un acting y que esto es viva la Pepa y que no, mis amigos, eh, eh, bueno, vamos a ver si ayudamos a nuestro querido hermano Lidio a que sienta a la muerte. Ahora volvemos. Listo. Ah, Gracias. <risa> está el arpa, está todo el cagaste, te cagaste. Maravillosa. A eh. permitirle. Qué, Qué loco. Cuando Mirá quieras, hermano. Vos podías haber hecho un. Bueno, querido amigo Joaquín, ¿entendés? No, es un cagazo, boludo. Sí. Dale, no puedo decir más palabras. Estaba en la experiencia de más palabras y me lo diré por completo. Qué claro. Gracias, hermano. Listo. Graba. <risa> <risa> ¿Graba? Sí. ¿Graba? ¿Ah, ¿Yo grabo? Graba, graba, sí. Bien. Ahí. ¿Listo? ¿Grabamos? Graba. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¡Qué terrible esto! ¿A qué me invitas, Silvia? ¡Aca! Oh, si lo abrí ¿sí? es eh, algo mío. Me muero, de verdad. ¿Quién puede estar acá? Sí, seguramente estará... ¿estaré yo? No lo abrimos, ¿no? ¿Por qué? <risa> Nunca me imaginé esto, Silvia. ¿Por qué no lo vamos a abrir? Ay, no. Dale, vamos, vamos a ayudarme a abrirlo, ¿no? Ah la ah, mierda, ¿yo me tengo que meter acá? No sé. ¿Digo yo? ¿Qué es eso? Ay, Dios. ¿Acá? No sé. ¿Qué quieres que ver? A ver, vamos a sacar esto así. Hola, ¿Me, me sentamos acá? Sí, sí. Ah, yo me quería acostar relajar un poquito Ah, ¿te querés que te ¿Me he puesto? Sí, me he puesto la cabeza en este monedas A ver cómo es la, sens la sensación A ver ¿Vas a cerrar la tapa esta? Sí. Ahí. ¿Qué se siente? Cómodo. O sea, oh, imagínate que acá voy a pasar el resto de mi muerte Ahí vas a pasar, no sé, no, después, el resto, ¿cuál, ¿cuál sería el resto? El resto de mi vida, pero no sé qué, qué hay después de, de esto. ¿Y qué habrá? No sé. <risa> qué loco esto. <risa> Por Dios, sacamos una foto. <risa> sí. Eh, no sé, ¿qué habrá? Creo que me voy a encontrar con mi mamá, mi papá, con Patón y Larry, que son mis mis perritos de la infancia. Eh, ah, sí. Cuando decís me voy a encontrar es vas hacia un lugar o te vienen a buscar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sentís que vas a Nunca me lo imaginé, podés creer. Nunca, nunca lo pensé. Pero creo que. A ver, es tan raro porque muchas veces pienso a dónde irá uno, cómo será, cómo seguirá todo. Eh, me parece. Lo que sí siento es que. tengo mucho frío. No. Mal, te juro. ¿Viste? Eh, no y sé. le llaman eso, ¿no? El frío de la muerte. Sí, ¿será? Pero tengo frío en los pies, tengo sí, frío sí, real. Sí, te, te congeló. Sí, vos te prendiste congeló. el aire, está el aire prendido acá, ¿no? Ah, mira. <risa> eh, no sé, no sé. Me imagino... Vos sabés que dicen que somos creadores de realidad, que, que creamos la realidad que tenemos a diario. Y entonces eh, extienden la teoría y dicen que también podemos crear la manera en que va a ser el, el último instante. ¿no? Eh, si uno tiene la idea de que, ponele que seas creyente, decís Jesús se acerca caminando, imagino que se acerca y me viene a buscar, vos nombraste a tus padres, imagino que mi papá se acerca con alegría, con una sonrisa y me viene a buscar, o no... Sí, eso me, me imagino como, ahora que vos lo decís, me imagino a mi papá recibiéndome... O sea, imagino lo que él, cómo me diría eh, la, me, tengo la voz de él ahora en la cabeza Diciéndome, ¿qué haces? Como agarrándome así oh, Como vení, vení, vení Te voy a mostrar todo no sé, Como que me va a mostrar lo que hay después de, de eso claro. y, y me imagino mucho el momento En que me presente a mi mamá Que yo no me acuerdo de eso No, no, la, no la conozco me imagino mucho ese momento Que te tu mamá. Uh -huh. este es tu mamá Que me lleve a donde está mi mamá Eso me, me lo imagino Fuerte. Te abrazo. Todavía no, no llegué a ese momento, no, no llegué, no, no, no me lo imaginé, es como que le, le, tengo como expectativa, viste, como que me lo imagino, pero no, o sea, no sé cómo será ese momento. Eh, no sé, muchas veces me lo imaginé en vida mi vieja, cómo sería, soñaba que yo estaba en la escuela y que entraba una, una profesora nueva y que era mi mamá. Eh, Siempre, viste, cuando uno es chico ve a las ve todas esas películas, lo que sea, y decía, ojalá que mi mamá esté viva, que se haya ido por algún motivo, no sé, y que parezca. Eh, me imagino ese, ese momento. Tengo ganas de que vos sientas, y me cuentes después, qué se siente cuando uno ve que esto se cierra. Ah. y permitite sentir qué se va sintiendo cuando esto se cierra. Quiero que, que sepas que se puede abrir. ¿Querés intentar abrirlo, empujar la tapa para arriba? No, no, no. Ok, sabilo, se puede abrir, pero... Quiero que sientas que estás ahí. Y que realmente, chao, se apagó la luz ¿no? ¿Qué harías que no hiciste? No, una, una vez que se esto, descansaría. salía uh -huh. Y si sabes que, que llega, ¿qué harías hoy? ¿Que llega? ¿Que la muerte? Sí, si fuera hoy. Realmente. No sé, recién cuando cerraste la, la tapa, como que se, sentí, me sentí como en paz. Como alegre. Uh -huh. Es lo que dicen, ¿eh? Sí. Me sentí como aliviado. Yo sabes que me imagino un cuerpo tan demandante, tengo hambre, tengo frío, tengo que hacer tengo que. tengo un cuerpo que demanda, que demanda, que demanda. Yo siento que el día que el cuerpo. Sí. ¿No? debe haber como una paz. Uh -huh. y, y a mí me alegra que en tu caso eh, puedas sentir que te vienen a buscar para ir a la fiesta, ¿no? Que viene tu viejo y te dice, vení que te sí. voy a llevarte. De... Guía turística. Sí, y además, sí, que la... la gran sorpresa, vení que le presento a tu mamá. Sí, sí, eso fue un... Ah, eso es genial. ¿no? Sí. Sí, es como que no le tengo miedo a la muerte. El día que murió mi papá, yo dije, primero que sentí que se encontraba con mamá, que fue el, para lo que siempre me decía el gran amor de su vida, y, y dije, bueno, yo saqué a mi mamá de, ella estaba en un cementerio, en un nicho, y a mi papá lo enterramos en tierra. Y a los dos días fui a sacar a mi mamá del, del nicho y la, y, y la enterré con mi papá. Y fue muy fuerte porque yo iba, desde que tengo uso de razón, iba a esa tumba. Y cuando llegué ya habían sacado el cajón, estaba todo roto en el piso y ya no estaba mi mamá ahí adentro. Y, y digo, ¿y ¿dónde está? Y había una bolsa de consorcio negra atada. Y me dice, chico, acá está. Y la levantó y la apoyó en el piso y un ruido de huesito. Y dije, mirá, es, esto es mi mamá. Y bueno, nada, fuimos al cementerio, llegamos y la, cuando, cuando puse ahí el cuerpo de mamá con mi papá y que taparon, yo dije que, bueno, es como que algo se había cumplido, estaban juntos mi papá estaba con mi mamá y yo ahí dije, no le no tengo más miedo a la muerte porque el día que me muera me voy a encontrar con ellos. Así que ese día le perdí el miedo a la muerte. Bueno, entonces, eh, la idea es que esto, ese pequeño instante, que sirva para saber qué puede ser hoy y que quizás puedas hacer algo más. ¿Qué harías? Hoy. Para sí. no tener pendiente. Hoy, mañana. Yo sí. creo que hice, mira Silvia, lo único que haría es que, con, posta sinceramente, que mi. ubicarle una familia a Ramón. ¿Y no en lo laboral, un... por ejemplo, no te quedó ningún. Sí, en sí. lo laboral sí. No, no. En el... ¿En ¿La laboral qué sueño? Decime eso. Mi sueño es, es conducir un programa en, en un canal de aire grosso. No sé, siempre desde chiquito yo tenía 8 años y estaba viendo tele con mi papá abajo de la mesa. Yo terminábamos de comer y me, ponía, me tiraba abajo de la mesa y estaba la tele ahí y mirábamos grande pa. Y yo decía, cuando sea grande voy a vivir en Buenos Aires y voy a trabajar en Telefé, decía mi papá. Tenía 8 años. A los 19 me vine con una mochilita una semana y me paré 10 días en la puerta de Telefe, en Pabón 2444, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y a todos los que entraban al canal yo les decía que quería trabajar ahí. ¿Cuántos años? 19. Y, y el Chato Prada, productor de, de Tinelli, que trabaja, el, el programa salía en Telefe, dice, ¿qué quieres hacer? Hace 10 días que te veo todo el día acá. Digo, yo, yo quiero entrar a trabajar, le digo, yo sé que el día que entre no me saca. ¿Cuánto sacan hace que no haces eso? ¿Cuánto hace que no usás la misma energía, la misma perseverancia? No, la uso, eh. mira que lo, sí. lo hago de otro lado. ahora frente a un canal? ¿Así? No, pero mando mensajes todo el tiempo a gerentes, sí. a, a, a los tipos número uno, desde otro lado, me reúno, les pido un café, una reunión, lo hago, me muevo por otros lados. Okay. Igualmente ya creé mi empresa, mi productora de contenidos, tengo mis programas, tengo. Gracias a Dios hoy estoy muy bien, el país está para atrás y yo estoy en un buen momento, estoy, estoy ganando bien en base a todo mi esfuerzo, o sea. La remé, la remé, la remé y hoy me está haciendo bien. Entonces quizás no insisto tanto con eso porque estoy con otras cosas que me llenan y me gustan, pero ese es mi sueño pendiente, tener mi, mi propio programa en un canal grosso. Entonces que... yo te cuento en base a lo que aprendo, que hay un chico ahí, el mismo que se paraba a los 19 años y que no tenía otra cosa más importante que hacer, no tenía ninguna otra tentación. Después también hacía cosas, pero su objetivo Mientras principal. Estudiaba. Bueno, su objetivo principal era quiero estar acá sí. y entraste. Eh, entonces, eh, sugiero que no te distraigas porque vos mereces estar. Yo te conocí eh, en un programa, uh -huh. y eras conductor de un programa, y lo hacías muy bien, y sos eh, muy sensible, y sos sincero, y, y, y te interesa lo que haces, a más lo que haces, tenés pasión por lo que haces, así que yo también te quiero ver como conductor de un programa y quiero que me invites. Obvio. Okay. Bueno, bueno. bueno, bueno me traje, no sé si agradecerte o qué, o, o putearte después que me trajiste un <risa> cajón no, ¿no? Bueno, gracias. la buena noticia es que podés salir hoy Hoy, ya mismo Hoy podés salir gracias. gracias, gracias Silvia Gracias Bueno, bájame la tapa un ratito más claro, pues... sí, estaba <risa> buena, eh ¿Taba ¿Taba bueno? Bueno, estaba bueno. Bien, estaba bien. Pasame el celu, pero antes acá me pasame el ah, celu, que sí, quiero dale, hacer un video. Dale, obvio. Lo que pasa es que no lo podés viralizar todo No, cuando, cuando salga. Cuando salga, Sí, eh, obvio. Prometido. ¿Sí? Bueno, por ahí con un amigo de una cosa que después se viraliza rapidísimo. Pues o no digo que. Tal que... ah, vez no está que decir que no es conmigo. No, por eso, hago el cajón de vale. pero... Bueno, entonces nos acostamos un ratita. Vamos. ¿Eh? ¿Quedamos? <ríe> A ver cómo va. Acostamos. A ver cómo va. Ahí estamos. A ver qué va sintiendo. ¿Qué sí. Ahí va. Muy bien. ¿Bajo? No todavía. No. Soy un poco ansioso. No te lo digo. Sí. ¿La vamos? Bueno, ahora ha sido... Ah, no, más. Era, no, no, no, no, espera. Voy a Perdón. Ya estamos? Lo demás lo tenés, ¿no? Cuando te bajo la tapa y todo eso lo tenés, Abel. Eh, no, de acá de nuevo, por favor. ¿Todo? ¿Todo? Sí, me bajé ah, la tapa, no. nada más que la tapa. Ah, pero fingir, digo, sí, lo sí, otro fingir. que hablamos sí, estaba. Sí, sí, todo eso está. Me haría no, muerto. No, no, no, no, no. Me decía, dejáme, dejáme entrar. ¿Bajo? Sí, por favor. Ok. No, no, no. Adiós. Aproveché y vibré de nuevo. Morí de nuevo. Claro. De miedo, y es fantástico cuando después de muchas veces que se vive no se siente nada maravilloso eso